Hola, llegó la mujer del futuro, qué emoción, qué alegría <risa> Hola mujeres, ¿cómo están? Eh, llegó la mujer del futuro, eh, Estamos hoy es el día número 27 mujeres Ya llevamos eh, 27 días, qué rico en este reto de 45 días Donde estamos preguntándonos cómo ser una mujer productiva eh, y el tema de hoy es la diversidad generacional es el nuevo desafío. ¡Wow! Eh, Nosotras ya habíamos eh, hablado de que tenemos eh, siete, siete generaciones por el momento. Está la generación eh, silenciosa, está la generación, mmm, aquí tengo el Baby Boomers, generación X, señal. Eh, millennials el z y el alfa eh, ya ahí tienen el en el instagram tienen el <coughs> las seis eh, las eh, siete generaciones perdón bueno entonces eh, eh, mirando eh, realmente esta esta esta información nos dimos cuenta que ayer hablábamos de que estas siete generaciones tenían unas características y tenían un, una, unos hábitos. Y dijimos que a este cuadro que vimos ayer, si no viste eh, el taller de ayer, entonces te invito a que um, veas el taller de ayer del día 26 para que puedas, digamos, eh, entrelazar la información con la, con la de ayer. Bueno, también dijimos bueno vamos a vamos a eh, hola cómo estás eh, vamos a, a, a ver qué se me hizo esto Yo, oh, es que no encuentro no encuentro este video qué raro ah porque no estoy acá ya, ya entendí perdón ya entendí ya entendí qué es lo que qué es lo que está pasando Okay. oh ya yeah. ok, bueno entonces <coughs> perdón que hoy amanecía afónica entonces vamos a, a hacernos unas preguntas que era lo que habíamos hablado vamos a hacernos unas preguntas y esas preguntas <coughs> perdón Y esas preguntas que vamos a hacer, entonces le, las vamos a colocar acá para que nos vaya quedando el cuadro eh, visualmente eh, entendible y que nosotros realmente <coughs> veamos la importancia de estas eh, generaciones. Oh my God, Ay, mujeres, mujeres, mujeres. Estos... Sí, así es. Ah, bueno, me, me alegra muchísimo por aquí me hablan. Sí, pues no que... Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son esas preguntas que nosotros nos vamos a hacer? Tenemos una lista de preguntas para eh, entender eh, el gran desafío que nosotros tenemos, la diversidad de generacional es el nuevo desafío eh, <coughs> estas preguntas que te voy a las voy a dictar y después las vamos trabajando entonces vaya, vamos cogiendo lapicero en mano y vamos a colocar ya dijimos fecha de nacimiento eh, se, eh, eh, ¿Qué eventos han marcado tu vida cuál es el estudio de, de comunicación que Uh, usas estas preguntas entonces fecha de nacimiento esa te la voy a colocar acá eh, qué eventos um, mar qué eventos han marcado tu vida vamos a ponerla aquí para que la tengas <coughs> cuál es <coughs> ay dios mío ilumíname, mi señor <coughs> ¿Cuál es el estilo de comunicación que utilizas? Esa es otra pregunta. Eh, ¿Cuál es la tecnología que tú tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué música te gusta? Ese, ese me gusta. ¿Qué música te gusta, mujer? Vamos haciéndonos todas estas preguntas. Acuérdense que estas preguntas las vamos a trabajar eh, privado en el Mastermind, que va a comenzar el primero de octubre, va a comenzar el, el primero de octubre, y tú vas a escribir esas, estas, esas preguntas en el cuaderno, y en el Mastermind, que ya va a estar privado, entonces <coughs> las vas a, a leer, las vas a, a, a, a, a, digamos, a armar tu propia diversidad de tu propio contexto de lo que es eh, este esto de las generaciones entonces eh, bueno, estas van a ser por hoy mañana ya seguimos trabajando las, las otras preguntas pero aquí el punto es primero que te des cuenta de el gran desafío que nosotros tenemos en este momento la diversidad generacional es un desafío que nosotros tenemos y la única manera que nosotros podemos hacer este cambio es contestando esas preguntas, ubicándonos y aprendiendo a conocernos, a decir, bueno, yo soy de la generación X, me gusta la música de despecho, me gusta el reggaetón, en serio, a ti te gusta el reggaetón, a mí me encanta el reggaetón. Ve, yo pensé que el proyecto no te gustaba, ¿no? Sí me gusta. O sea, entonces vamos estableciendo esa, esas, esas pautas para poder eh, nosotros hacerlo. Bueno, voy a, a, a leerles eso que, que, que, que tengo hoy. Y es, después de que nosotros, vamos a, nosotros contestamos esas preguntas... Vamos a, a entender a partir de ese nuevo contexto, porque es como yo todavía no, no sé por qué no entiendo, por ejemplo, eh, por qué no entiendo eh, a, a los baby boomers, por qué no entiendo a mi papá, por qué no entiendo a mi hijo que es, es, que es, es Z. Entonces, cuando yo aprendo y contesto esas preguntas que te acabo de colocar, me voy entendiendo en qué contexto estoy yo. Y a partir de ese nuevo contexto que nosotros vamos a ir adquiriendo al desarrollar estas preguntas, vamos a vivir y a entender esta guerra que nosotros tenemos, porque de verdad que es una, una, una guerra porque no entendemos ¿Cómo es que el otro está operando y bajo qué contexto? <coughs> Perdón. Además, estamos en una, um, digamos, en una situación donde la tecnología está a unos uh, pasos tan agigantados. Ayer nada más, muchachas, estaba mirando cómo eh, vender por Internet, cómo ser productiva, ¿Cómo generar dinero por internet? Eh, todo el mundo dice, sí, esto es muy fácil, gane dinero en cinco minutos, usted será millonario. Muchachas, miren, es, es, me puse a, a estudiar ayer para hacer este, este, este taller, todo el, el, el, el proceso que lleva. Y entonces nosotros en guerra no podemos ser productivas. Cuando es, hay una guerra de talentos tan grande, pero tan grande, tan grande, entonces por esa razón es que nosotros decimos, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Eh, todo lo que conlleva está YouTube, está Instagram está el blog, está Facebook están las historias eh, hay, un, hay una cantidad de cosas que el blog para una cosa, que el diseño para la otra que esto, y fuera de eso yo no entiendo qué hago aquí, qué me gusta dónde me ubico entonces eso se vuelve un arroz con mangú, y se vuelve arroz con mangú, es un, una expresión dominicana <risa> Entonces, bueno, esa es una, una de las cosas. Mira, tenemos que tener una nueva identidad, una nueva identidad. Tenemos que ubicarnos en el contexto, tener una nueva identidad. Y esa nueva identidad va a incluir aprendizaje continuo. Cada momento estoy más atrasada. Cada segundo ya estoy más atrasada porque voy y miro y la tecnología está avanzando tan rápido que ese es el nuevo desafío, muchachas. Tenemos un nuevo desafío y ya no podemos estar llorando por lo que pasó ayer, ya no podemos porque eso nos va a desgastar. Y una cosa que... Eh, me he dado cuenta que el tiempo está corriendo mucho más rápido de lo normal. Entonces, eh, es, es realmente algo que, que, que vale la pena que ustedes dediquen tiempo en contestar esas preguntas. Bueno, eh, la capacidad para repensar, para reinventarse en nuestra propia vida en nuestra rutina diaria tenemos que tener ese es el nuevo desafío que tenemos nosotras que tener tenemos exactamente exactamente esto es un nuevo es que esto es esto es nuevo esto es un esto es un nuevo desafío porque esta diversidad generacional que existe, eh, eh, la, la, la información, los sistemas, todo está adelantando a unos pasos agigantados y cada vez nosotros vamos deteriorándonos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener aprendizaje continuo. Oh, no, no se le olvide, hágame esa, esas Haga esas preguntas Tenemos que tener la capacidad Para Repensar Y reinventar Entonces tenés, Tienes Que tener La capacidad Para Re Es que es muy importante esto reprogramarte Reprogramar Pensar. Re. Pensar. Reinventar. Re. Reinventar. Re -re Tenemos que, muchachas, adaptarnos. Adaptarnos fácilmente a los cambios. Miren, cada vez que yo abro esta computadora y yo todos los días tengo la disciplina de, de, de hacer las cosas y cada vez que entro al sistema cambió algo. Nuevo diseño, nueva plataforma, nuevo, todo lo que yo veo en esta computadora es nuevo. Todo. Y cada día Digo, Dios mío, ¿qué es esto? Ya cambiaron la presentación Ya no es así Ya, las di ya esta, estas dimensiones no son así Ya esto es diferente Entonces tenemos que De verdad tener la capacidad De adaptación Inclusive les cuento que <coughs> Por ejemplo eh, eh, Mi papá le da Miedo Coger el celular y hacer así Y resulta que como toda la tecnología está cambiando rápidamente, ya hasta la presentación de los celulares cambian, por eso nosotros tenemos que tener adaptación. Todo lo nuevo venga para acá. Eh, hay un cambio, venga para acá. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos integrar con las otras generaciones, porque va a haber un, como un abismo cada vez más grande entre generaciones. Eh, adaptación, la creación y la movilidad, tenemos que tener esa capacidad para crear, para movernos casi constantemente. Sumado a esto, vamos a mirar que tenemos que dominar otras disciplinas, muchachas, a veces no nos podemos quedar con lo que nosotros tenemos, porque este, esta, esta, esta diversidad generacional nos obliga a que nosotras estemos en continuo aprendizaje. Tenemos que eh, dominar varias, um, digamos, varias disciplinas. Usted ya no se puede quedar en un cajoncito así diciendo, no, es que yo no sé eso, yo no hago esto, ni digo, eh, no, no se puede. Ah, eso no, eso lo sabes, mi hijo. Usted sabe cómo nosotras atormentamos a nuestros hijos por no saber manejar las, eh, digamos, herramientas o por no saber tomar decisiones. Eh, y entonces creemos que los hijos tienen que decirnos todo, cómo se hace. 24 de mayo de 1981. Entonces tú eres... 1981, ¿dónde está 1981? Tú eres Senial, eh, Senial, ese es, ese es el, el, el, el, el, tu generación. Entonces, fíjate Ariana, que por ejemplo en tu caso, tú tienes un manejo diferente de las redes sociales. En las preguntas que, que les hice, que les hice ahorita, por ejemplo, qué tipo de... ¿Cuál fue la que...? Esperen un momentito. Eh, ustedes escribieron esto. ¿Cuál es la, la tecnología que tú tienes? En generación Z. ¿Z? ¿Z? 1981. 1988. No, la Z es de 1988 al 2010. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en esas preguntas, ¿cuál es, eh, ese, digamos, eh, la tecnología que usas? Esa es una pregunta que cada una de nosotras se debe de hacer y debemos de estar dispuestas a reinventarnos, a reeducarnos y a aprender, otras disciplinas que cuando estábamos más jóvenes no habían. En el caso mi papá, aprender, tú no, tú, Z es de 1988 al 2010. Los millennials son de 1981 a 1997. Entonces, si tú eres de 1981, eres millennials. Los millennials tienen unas características. Mira que si sí. yo le pregunto a Ariane, que, ¿cuál es la tecnología que más usas? Ella me va a dar una información diferente a la que yo le puedo dar. Entonces, cuando yo conozco el, las distintas generaciones de mi entorno, puedo... Tener más capacidad de comunicación, puedo tener más capacidad para tomar decisiones, puedo tener más eh, dominio de la situación. Y ese es nosotras eh, el trabajo que nosotras tenemos. Entonces, eh, acuérdese de las preguntas. Voy a volver a. a ay. Voy a volver a, a decirles las preguntas para que ustedes las puedan escribir y si no las han escrito, las tengan. Conozco casi todas las redes sociales, le entiendo a los programas. Fíjate que Ari, para Ari, soy muy tecnológica. Mira, para Ari, por ejemplo, le es más fácil manejar eh, todas esas plataformas, que esa es la pregunta, ¿cuál es la tecnología clave que tienes? o que usas, yo creo que voy a poner aquí más bien que usas, en esa pregunta, gracias a Adi por estar acá y por y por contestarme, porque cuando ya nosotras entablamos ese conversación y, a, y entablamos ese conocimiento, entonces yo me doy cuenta, mira, um, Ariane, soy es muy tecnológica, maneja la tecnología más fácil, en el caso mío a mí me asusta todos esos cambios y cada vez que, no les miento, cada vez que entro a la computadora hay un cambio, ya no el diseño, ya no es como antes yo voy a entrar y ya Facebook cambió la plataforma ya no es por este lado sino que es por el otro voy a entrar a, a Canva y Canva dice nuevo eh, editor voy a entrar a, al email y dice eh, nueva configuración todo todo todo es nuevo todo es nuevo es la, la innovación va a mil por uno y nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, muchachas De verdad, de verdad que a veces eh, yo digo, Dios mío, ¿será que yo soy muy intensa? Y no, no soy tan intensa. Tú te adaptas rápido a los cambios de la tecnología. Mira que, mira que Ariana tiene esa, esa movilidad, porque ya viene dentro de una generación... Viene dentro de un contexto que ella maneja más Mientras que otras personas ¿Cómo les parece que a, a estas alturas Nosotras no podemos, o sea, mira Que no tengas Paypal Que no pagues, que no tengas cuentas para pagar por internet Se va a quedar fuera del, del sistema Se va a quedar fuera de todo les cuento uh, que mi, mi hijo en, esta, en estos días me dijo Mami voy a ir a comprarme unos, unos tenis para hacer eh, para jugar básquetbol Entonces eh, los iba a pedir por internet y no sé qué pasó Que no los pidió y me dijo voy a ir a la tienda Voy a ir a comprarme los zapatos Mujeres les cuento una cosa Las tiendas las están cerrando las están cerrando, ya no está Models, era una tienda que había aquí en Estados Unidos de, de ropa deportiva, de, de ropa de marca y la están cerrando. ¿Por qué? Porque la nueva tendencia es en internet, pero esta nueva tendencia que es en internet requiere, mujeres, esto es todo un sistema. Aquí está YouTube, Instagram, el blog, Facebook, historias en Instagram, historias en Facebook, el Facebook Live, el video, el blog. Miren, muchachos, ustedes, con todo lo, todos los problemas que tienen para ser productivos, miren todo lo que tienen que conectar. Entonces, vuelve y juega, pero mis hermanos, que son más jóvenes, me enseñan herramientas ocultas que no conocía. ¡Prapa! Me encanta. Si ves, si ves cómo hay una diversidad de, de generaciones y, y estamos en un nuevo desafío. De verdad que me encanta. Esto es el, el nuevo desafío. Bueno, mujeres, hemos terminado por hoy. Eh, recuerda estas preguntas que estamos trabajando en este reto. Eh, son las preguntas que las, las preguntas que vas a escribir, las vas a resolver y el mastermind que tenemos privado va a empezar el día jueves, octubre, primero de octubre, jueves primero de octubre. Va a empezar y vamos a, a trabajar, que sea hoy un momento para que usted tenga Paypal. Porque nosotras deberíamos, todas las mujeres del futuro, estar involucradas en estas redes sociales y que nosotras podamos tener acceso a la información. O si no, vamos a quedar fuera de, yo, yo diría que de, de, de todo. Bueno, mujeres, nos vemos mañana eh, a las once 11, 11 hora colombiana, perdón, once 11, 11 hora New York. Eh, y espero que tengan las preguntas para que las tengan resueltas para el Mastermind. Bueno, chao, que estés bien. Si estás interesado, ah, oh, sí, ok, aquí me están preguntando que en dónde se registran. Mm, esa es una buena pregunta O sea, yo invito y no, y no digo dónde ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! <ríe> ya les voy a pasar eh, la información Sí, tienes toda la razón eh, ¿Y Marimel, ¿Y dónde? ¿Dónde entramos? ¿Dónde, dónde pagamos? ¿Dónde, ¿Qué hacemos? Claro, tienes toda la razón Es verdad Mira eh, Aquí ¿Dónde me registro? Ah, sí, tienes toda la razón Aquí está el link del coaching Ahí está Ahí puedes entrar Y, y, puedes, y puedes mirar para que te llegue, eh, para que veas, pues, la, la información. Bueno, mujeres, nos vemos ahora sí. Chao, mañana nos vemos.